Estados Unidos. El fenómeno meteorológico que se convirtió en huracán en las horas previas a su entrada en tierra registra vientos máximos de 75 millas por hora y se mueve a 16 millas por hora hacia el oeste-suroeste en una trayectoria que se espera mantenga este día mientras se desplaza sobre Belice y Guatemala. Según el Centro Nacional de Huracanes, NANA, como categoría 1, es peligroso por sus fuertes vientos y marejadas que podrían traer inundaciones y grandes olas como fuertes lluvias. En Belice, la Organización Nacional para el Manejo de Emergencia advirtió que la tormenta podría producir precipitaciones con acumulados de 4 a 8 pulgadas. Thank <laughs> you. Wow!